Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, otra vez en mi canal, de vuelta al Rust. Hacía mucho tiempo que no subía Rust, pero con esto de que salió en play y tal, hay mucha peña jugando y creo que era oportuno hacer un vídeo. Aparte de que estoy volviendo a jugar en servidores, en Twitch y todo el rollo, intentando formarme grupos de 3, 4, 5 yo solo, porque siempre suelo jugar solo y si juego en grupos, normalmente nos hacemos una base que es mucho más grande, ¿vale? O sea que esta base, pensar que está pensada como mucho para trío, ¿vale? Solo para trío. O veis es una cosa así, ¿vale? Os la voy a enseñar cómo crearla de paso a paso, pero sería así. Bueno, falta una pared por ahí arriba que no la voy a poner, pero bueno, es una cosa así. Os voy a enseñar el interior cómo sería para que vosotros tengáis una idea. Aquí pondríamos nuestra mesa de investigación. Aquí podemos, yo normalmente en este cajón suelo meter todo lo que sea chatarra para llevar a cualquier sitio, cualquier cosa que sea mierda. Ahí, y a todo le pongo cerrojo, absolutamente a todo como juego solo no me hace falta poner cerrojo de código con un cerrojo de los de madera me sirve entonces me viene bien tener a todo así les complico un poco más todo lo que sea destruirme la base por aquí tendríamos lo que es la entrada tocha todo lleno de puertas, la cama me la pongo aquí y aquí tendría todo lo que viene siendo a ser lo importante ¿vale? aquí hay veces que consigo colar otro cofre de estos y si no me meto dos cofres pequeños girados vale y aquí tendría todo mis hornos tres hornos aquí no pondría absolutamente nada todo lleno de trampas eso está claro trabuco lanzallamas lo que queráis pero claro habría que poner trampas en todos lados para es lo que digo esto es como una previa a la base que podéis hacer cada base puede cambiar podéis hacer lo que veáis pero normalmente yo me hago esto que viene siendo esta forma de aquí vale más o menos bueno falta justamente vale tiene esta forma la base ok para que os hagáis una idea. Esta es el suelo de mi, de mi base. Bueno, sí, otra cosa que os quería decir del suelo de mi base. Eh, no es todo, ¿vale? Como veis, esto es la entrada. Y todo aquí, estos triángulos, se conocen como capas de cebolla. Mucha gente lo llama capas de cebolla. Y es simplemente para baitear a los enemigos. Porque vosotros, en este caso, tendríais esto... Así, ¿vale? Entonces ellos, si quieren entrar aquí, estarían obligados a entrar por puerta, jugársela O dicen, hostia, no, aquí puede estar todo Rompen aquí se encuentran otra pared Rompen aquí se encuentran que hay puerta, puerta... ¿Vale? Tienen que tener mucha suerte de justo romper el de atrás Y que tengan que romper solo dos paredes para entrar a vuestro Stash gordo, ¿vale? Vale, luego, aquí a la izquierda donde nos hemos quedado Madre mía, como voy volando por todo el server aquí a la izquierda nos hemos quedado, meteríamos lo que viene siendo a ser eh, el banco de trabajo nivel 3, nivel 2, lo que tengáis Aquí suelo meter bastante mierda también, eh, por aquí por el suelo pues meto alguna hoguera a veces O incluso he metido barbacoas aquí atrás O sea, he hecho, he hecho claro, lo que digo, esto es como la base y vosotros ya pues la, la ubicáis como queráis Pero es para tener una idea Luego aquí pongo esta trampilla, si no la tenéis pues sin trampilla y con puerta arriba una vez entréis aquí, esto es el sitio pues para piquear y tal Intentar tener algún ángulo para hacer... Eh, ¿Cómo se dice? No me acuerdo cómo se llama, tío Lo de mirar para abajo, tiene un nombre eh, Y piquear, ¿vale? Aunque no están bien hechos, como veis Normalmente serían... Así, ¿vale? Así sí que están bien hechos eh, Pero no sé por qué he montado la casa, no me he dado cuenta y no los he puesto, ¿vale? Pero en, es, en el caso tendríais que dejar un hueco muy chiquitito Para evitar que os den en la puta mocha cuando estéis asomando hacia abajo Huecos muy chiquititos Y así simplemente asomáis así, ¿vale? Y tenéis un piqueo por si alguno está metiendo vida por ahí O por si alguno pasa corriendo, cualquier cosa Y aquí igual, ¿vale? Aquí sería lo mismo, exactamente igual Ponéis un trocito así, cualquier cosa Y esto no tiene sentido lo que he hecho Normalmente esto lo tengo así junto y esto lo tengo roto ¿Vale? Y esto lo tengo aquí cerrado para que os hagáis una idea de que la he montado un poco mal Pero para que entendáis a lo que me refiero, ¿vale? Esto sería así Exactamente así Vale, aquí suelo ponerme eh, dos estanterías Y normalmente si tenéis dos estanterías, por aquí dentro Si están muy pegadas, tenéis que pegarlo lo máximo a la otra pared posible, ¿vale? Como veis aquí yo lo he pegado mal podéis entrar poquito a poquito y llegar hasta el fondo de estos dos armarios entonces simplemente en este cuarto tendríais eh, entre los tenéis que poner doblados, vale no podéis poner los así tendríais cuatro más dos seis vale tendríais seis cofres en una habitación esta habitación tendríais que tener mucho cuidado de los que raiden. por eso tenéis que evitar hacer esto que he hecho aquí vale si veis que tenéis una parte así intentar poner un suelo o algo para evitar hacer así por ejemplo para evitar que ellos suban con escaleras vean por la ventana que tenéis ahí una habitación, se suban al techo y rompan solo esto y entren a este cuarto con todos los cofres ¿vale? tenéis que evitar que escalen con, con escaleras ¿vale? de mano vale, ¿cómo montarla? es muy sencillo ¿vale? aquí tenéis eh, todo pero yo suelo empezar simplemente haciendo la primera parte de la base ¿vale? la primera parte de la base es esta si me deja ponerlo... ah vale, no estoy y suelo poner aquí una puerta, otra puerta y puerta grande ¿Es una mierda? Sí, pero es simplemente para empezar, ¿vale? Ahora yo cierro aquí, ¿vale? Esto sería mi base inicial. Luego de aquí, esto lo intento dejar de, de madera como mucho para poder destruirlo. O si sea, hay barra remove, pues si tengo metal de sobra, lo hago. Y si no, pues, pues lo dejo de madera, ¿vale? Y lo voy rompiendo y ya voy ampliando la base, ¿vale? Hasta hasta el nivel de que, que la tenga igual de la que os he enseñado. Es muy sencillo. Tenéis que ir poniendo aquí triángulo. No me deja poner aquí más triángulos, ¿vale? Aquí más triángulos, dando la vuelta a toda la base. Vale, ahora ya tendríamos que poner paredes ¿Veis? Es muy sencilla de hacer Aquí puerta, puerta, puerta Aquí puerta grande, puerta grande Aquí pongo muro medio que mu Me más a gente los directos cómo se hace esto, ¿vale? Ponéis muro medio, un suelo triangular Y el muro medio de abajo lo rompéis ¿Vale? Roto hasta el suelo, pero bueno Y entonces ya podéis subir aquí Aquí lo que hay que hacer Aparte de poner los suelos para poder subir A ver, los voy a poner rápidamente Tendríais que poner puerta grande aquí Marco aquí y cerrar aquí completamente. Y aquí otra puerta, ¿vale? Entonces ya tendréis el acceso arriba. Y arriba ya es como queréis hacerlo vosotros. Es lo que digo yo. A mí me gusta un pick así fácil. Os recomiendo que os pongáis ventanas de cristal para que nos no puedan disparar. Solo ver. Entonces tenéis más favorable vosotros el pick porque sabéis por dónde vienen y nos no pueden disparar. cosa más que os puedo decir. Eh, la planta de arriba la suelo dejar así, ¿vale? Sin nada. O sea, sin esto sin como está esa hasta que hago las capas de cebolla vale lo primero de todo yo creo que es la capa de cebolla y con mucho la subida porque imaginaos que se están entrando por aquí habrá alguna arriba si son buenos y tal los habrán puesto una escalera de mano para vigilar la puerta de arriba pero si son malillos y tal a lo mejor no suben entonces si ellos están rompiendo la puerta de abajo y vosotros subís por aquí tenéis la altura un pis favorable lo típico ok pero una vez ya tenéis material suficiente para hacer las capas de cebolla las hacéis todas Todas, exactamente en todos los spots, menos en la puerta, no me deja ponerlo ahora, no sé por qué. Pero bueno, es exactamente como os enseño aquí, ¿vale? Estos serían las capas de cebolla, ¿ok? Estos triángulos de aquí, todo esto son capas de cebolla. Una aquí, otra aquí, una aquí, otra aquí, una aquí, otra aquí, una aquí, otra aquí, una aquí otra aquí, otra aquí, otra aquí. Madre mía, cómo me enrollo, colega, colega. Sencillo, fácil y para toda la familia, yo creo, ¿no? No creo que me haya motivado. Vale, ahí estaría la puerta, como entendéis, ¿no? Como veis, aquí estaría cerrado. Aquí estaría así, aquí estaría así y aquí estaría la subida para arriba, ¿entendéis? ¿no? Esa es mi base, parece una cruz satánica o algo, pero me sirve muy bien. La verdad, me he metido un servidor, no sé si lo conocéis alguno, se llama la Macarena que es un por 5 me gusta a mí el servidor chetado porque ya he jugado mucho, entonces un servidor chetado lo veo bien para gente que quiere hacer mucho pvp y tal, que es mi caso, entonces eh, esta base me la suelo montar en unas dos horas o así, la tengo entera montada, no de armored, pero sí de, de metal fragmentado, entonces lo veo bastante bien la base esta, está muy cheta, y ya de paso voy a contar una anécdota mientras vuelo por aquí de lo que me pasó ayer en el servidor este de la Macarena. Yo tenía la base esta montada, pero la tenía eh, solo la planta de abajo, ¿vale? Exactamente así. Y la tenía de piedra. ¿Qué pasó? Me vinieron siete tíos. ¡Siete! ¡Siete! Ni uno ni dos. Siete tíos con acas, y yo estaba con arco aún, a raideármela. Y conforme me están raideando, le abro la puerta al chaval. Le hago el pique este para que lo veáis. Por si no lo conocéis, que hay mucha gente que no conoce esta mierda, pero es, es una tontería que es súper favorable para ti, verás. Eh, ¿Dónde está? Construcción. Voy a coger las de madera, pero por, por, por cogerlas, ¿vale? Tenéis que poner una hacia afuera y la siguiente hacia adentro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si vosotros ahora abrís... Se genera un pick aquí con el cual si os matan, no pueden entrar a la casa. Entonces yo dejé así abierto y me iba asomando y diciéndole: Oye, que no dispares tal, que no tengo nada. Te dejo pasar si quieres. Bueno, no lo hice con esa voz. Me puse, oye, que no tengo nada, chico. Y tal. Me gripolleces cago siempre porque me cago cuando vienen a por mí. Me cago. Entraron. Les dejé entrar, pasar. Vieron lo que tenía. No tenía auténticamente nada. Me robaron 100 de chatarra solo. Me dejaron la madera y piedra. Y cuando se fueron, me dijeron, tío, no sé qué. Es que hemos visto la base súper bien montada, tal. Y nos hemos rayado porque llevé cerca y pensábamos que era chetado o un grupo de 5 o 6 y dije que va que voy solo colega y pues eso es buena señal ¿sabes? que un grupo de 7 te diga eso que la base está chetada así que después de esta mierda de anécdota os dejo os amo os adoro os como el lomo os como la pichurra el, el la ballina y todo que os quiero que nos vemos en un próximo vídeo para luego guapo